Como digo ahorita Carlito, gracias Cali, gracias a todas las personas siempre de la radio, la televisión y especialmente a ustedes que son los responsables por quienes somos y por que estemos aquí. Muchas gracias. De parte de Don Pablo, les Leticia... A mí te necesito cada día. Eres. Contigo, regresa a mí, te le pido una vez más. y volviendo, ¿qué más yo le puedo decir? Solamente gracias de parte de don Pablo Lebrón, el señor Francisco Lebrón, el señor. Carlitos Lebrón, Don José Lebrón, Ángel Lebrón y este servidor. Y toda esa trulla de negro que está allá atrás, bien sabroso, de todos los países del mundo. Bien chévere, gracias. Y por eso es que estamos aquí. Ustedes son los responsables. Exactamente. Es por ustedes que estamos aquí. Regresa